...que se llene la pista... ...solamente los mejores bailadores... ...y ahora... ...y las chicas más lindas... ...del Estado de México... ...Alán Juanito Eduardo... ...Monse Brian... ...Viper Plus... ...Mapia Record... ...Joel Junior... ...Concepto venimos... ...alegre nos vamos esa... ...donde quiera estamos apoyamos, Tinecia Hernández, mis publicidad de Fernando, Starer, Diva pandemia, Reyes Panamero, porque en la calidad no simplemente hace toda la secta con mi amero. Lucros y Manía, piñas Manía, primo del silencio, las 12, 18 más tarde, mi chamaco talibán presente, Sí, sí. Para la fortaleza, Cóndor, gracias. superón de es sala de Chiva. Cumbia de las estrellas. Para todas las estrellas del Salón Fantasía, Seguridad, meseros. Gracias. Hay cada presión, loco, Marco, vale. mañana y siempre. Mandaba a Chava Mix. Más Electro Boy. Crazy Manía, Arenita Yosef, Tene Morolofo. ¡Óralo! Organización TNS, Chichi Baipicho Picho. Crazy Manía Arenita. Angelito Pluchelo, Ema Julio Junior. Mapia arreco. El cachas. El famoso Guayabo. ¡Órale! DJ Profesional. Filipe de la Celi, mi, mi compadre Master, Dragones Plus, Soluca, Dragones Plus, Bookie, Master, Panamá, Son, Saturn, América, Presión, Loca, Loca, Pedro, Morro, Loco, Soluca, Ódiame por ser borracho, panandero, pero no por ser panandero, activo, sales, sedes, seguro se sensato. Francis, su amor es Moc, Niños y dinero, que crazy. Chami Loco, niños crazy. Alma punky Solidero, chicas, crazy manía. Yo sé. qué bella ella. Pequeños locos, dragones. Esa noche, la nena Pop, nena insoportables. Van qué que bella. Lalo, tico, jero, pelón, Beto, tú para la loco. Yair Mondellanos. Que se fue por ser menor de edad. Le vamos a regalar el disco. Activos TVT. Carita de Gisan Layal, Lomini. Lalo Iván, Concepto Sonidero. Liliana, Niño Palico Niña Sensación, Pequeño Fantasma, que viene en camino. Se está acabando la barra, jóvenes. Niños, Cate, ya Diana, cantar 13 Julio César. Chicas LND, Jack y su estrella. Bexy, y Inalcanzable, Niño Forever, Toluca, Puebla. Era Angie Club para los locos. C4. Aterrados a César Suárez. Loy, Leo, Santo Magín Palo, Buda, Choche. Lalo y Dan, Banco, Junior, Niñas. Chicos locos, muy, loco, muy locos, Chelo. Angelito Plus, Luis, Mierdi, Locos. CDC, Lufri, Y César, Jangel, Barrio 6, Amo Productions, se están acabando la barra, Grosimanía, se Seca Yoka, Talibán David. Cecilia César, La Pequeña América, con manos que venden. Activos SDC Puro fantasmas Organización MDC Dico Chicles San Pablo Topa Joel Mapia récord de Luca todas, todas mías Sandra de Chivas Angelito Plus Onda Yes Ampimanía, yes, yes, Vete a bailar inútil El sonido el que ponen los el cuernos El sonido el Sancho No pues está lloviendo ni neblando. Organización Princesos. Viene llegando Cris Morales, Dani Romero Jordi. Miss Huaca, Barney Morros 166. Morros Locos, Jenny Enano. Hermanos Cadenas, Vete a y Nudi. Mi amor, Deque, de Rosario. Te que ese. Plus de lugar. Por el placer de ser, grupa mi manilla. Y en todas las Mueva la, muévala! muévala mueva ¡Escorpio, es morro, loco, son luca! ¡Mami Sonido Imperador, el número uno! De cuacán, Puebla, qué? Chihuahua! ¡Activos K73! ¡Alán, Juanito, Eduardo, Mavia Reco. San Lucas, San Miguel, Almoloyán, con Sentidos Locos, Cartel 13, Cuadro, Pilar Bocho, Muñeco 6. Eh, eh, eh, Cuadro, Cartel 13. La máquina de los saludos. Activos, CCDC, Club Ritmo y César.